Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julián Farley, soy criptoemprendedor, desarrollador de negocios, y lo que te vengo a mostrar acá es una oportunidad que de verdad me llamó mucho la atención y está sugerida para quienes nos gusta ganar rápido con algo interesante, sustentable y sostenible detrás. Bien, bueno, antes que nada también lo que te quiero decir es que yo no soy un asesor financiero, Así que invertí bajo tu propio riesgo. ¿ok? Bueno, vamos a empezar a contarles un poquito de qué trata esto. Crea un éxito total desde todos los rincones del mundo con CryptoFamily. CryptoFamily, ya te voy a contar lo que es. Es una, una DAO, que es una DAO, una organización autónoma descentralizada. Tiene que ver con la blockchain, que trabaja en la blockchain y por eso es descentralizada. Este, localizada en Europa Central con más de 20 profesionales en la industria de la cripto y el marketing. El concepto de crypto Family ha sido desarrollado durante cuatro años. Durante cuatro años, un grupo de profesionales ha estado trabajando detrás de, esta, de, este, de este negocio. ¿Okay? Ya luego te voy a, mandar a contar del creador, que es un, es un señor, un serbio, un empresario serbio, Luego te voy a mostrar, siempre me olvido el nombre de él porque para mí es muy difícil pronunciarlo. El lanzamiento oficial fue en abril de 2022 y tenemos más de 4.500 miembros de CryptoFamily y la familia está creciendo rápidamente. Ya al día de hoy hay 8.000 más o menos miembros. Eh, y por ejemplo me, me contaron que la comunidad china se va a sumar y cuando se suma la comunidad china un negocio explota. Bien, eh, ellos empezaron en el 2018 con este proyecto, ¿eh? En 2018, así que hay un, un roadmap eh, hay un roadmap detrás de, de, de CryptoFamily. ¿Qué te ofrece CryptoFamily? Ingresos pasivos en cada cuenta de 21 dólares. Después de los primeros 8 días recibirás 2 dólares por día de recompensa pasiva. Vos vas a comprar paquetes. ¿okay? Son paquetes que van a, van a, estar, minando, van a estar minando dentro de la, de la minería de una criptomoneda que se llama WaxPi. Una criptomoneda que este, está desde también, desde el 2018, sí, desde el 2018 está esta criptomoneda, se lanzó al mercado, tiene un alto volumen de capitalización, está en en las en 40 exchanges, entre una de ellas Binance, la exchange más importante del mundo, y, y bueno, está muy relacionada con la utilizan eh, se utilizan en proyectos de, de gamers con NFTs eh, el, el creador de esa, de esa criptomoneda es, es un empresario que está está en su momento creo que estaba ligado a Disney o sea un empresario con renombre así que eh, tiene un, un excelente proyecto detrás WAXP y bueno es la moneda que se eligió para minar cada uno de tus paquetes va a estar dentro de esta minería que se hace en, en este negocio, ok, la minería es en la nube, es en la nube, o sea que es una DAO esto, vas a recibir un dólar por cada cuenta en su registro de referencia directa, o sea por cada persona que invites y quiera comprar un paquete vas a recibir solo un dólar y no vas a recibir derrame de nada porque justamente esto quieren que sea sostenible y, y por eso no hay eh, una, digamos, un derrame, un derrame piramidal debajo, bien, un dólar del directo que invites, nada más. Si el directo compra cinco paquetes, vas a recibir cinco. Si compra diez, vas a recibir 10 dólares. Nada más que eso. Nada más que eso, eh, siempre que compre. ¿okay? ¿Y qué más ofrece CryptoFamily? puedes alquilar un espacio en tu computadora portátil y recibir 300 dólares por mes. O sea, ellos también tomas, toman computadoras de las personas para ayudar al minado de, de esta criptomoneda. Ahora... Esto está eh, ya, eh, las personas que, eh, que eh, aplicaron para esto, ya, ya está colmada la digamos el pedido. O sea, ya hay lista de espera. O sea, si vos querés hacerlo, podés, pero tenés que ponerte en lista de espera porque ya están tomados todos los lugares para, para, para esta, esta, esto que ofrece, esta parte que ofrece el CryptoFamily. Podés trabajar como validador, 7 horas por día, ganar hasta 20 dólares diarios. Esto también, o sea, esto es, es eh, validar transacciones, etcétera, etcétera. Eh, es también un trabajo que ofrece y es de lo que también eh, se basa, basa CryptoFamily para, para darnos las ganancias, ¿ok? Eh, también acá los variadores fueron ya, el, el, el, las vacantes fueron están ya cubiertas, podés estar en lista de espera, podés ponerte en lista de espera y tenés que saber hablar inglés, ¿ok? Y bueno, también te podés convertir en inversionista y ganar 30, 35, 40% de tu inversión mensualmente. Esto ya directamente lo tenés que ver con la empresa, con el corporativo, y llegar a eh, arreglar con, con ellos directo, que también podés hacerlo. Pero, digamos, lo que el común de la gente hacemos es comprar los paquetes de 21 dólares y eh, ir eh, teniendo eh, ganancias pasivas con, con eso. No es necesario que invites, podés ser simplemente un inversor pasivo y Vas a ganar muchísimo y muy rápido, muy rápido. Bien, sigamos. Bien, para que te conviertas en un miembro de la familia de CryptoFamily, eh, tenés que, como te conté, ingresar con 21 dólares. Y esta oferta está limitada a miembros únicos. Puedes comenzar con solo 21 dólares para una cuenta y un máximo de 2.772 para 132 cuentas. Es lo, que, lo máximo que te permite comprar. Puedes comprar 132 cuentas. ¿Qué va a pasar? Con... Un paquete, con un paquete vas a ganar 60 dólares mensuales, pero con 132 vas a ganar 7.920 dólares mensuales. Casi 8.000 dólares. Es una barbaridad. En un mes, en un mes. Pero bueno, no todos, no todos eh, tienen para comprar 132 cuentas, de hecho yo tampoco he podido comprar 132 cuentas, pero lo que hay es una oferta que está muy, muy tentadora y es muy atractiva. Suponete que vos compras paquetes te, te regalan tres paquetes más o sea es como si hubieses comprado seis ¿Okay? esta oferta es hasta el 15 hasta el 15 de agosto o sea que está buenísimo para aprovechar de hecho yo compré 10 cuentas y es como si hubiese comprado 20 cuentas ¿Mm? este, así que eso me puso me super motivó para para hacerlo esto vos también podés hacerlo bien ¿Cómo podemos bueno ¿cómo...? Eh, ¿Cómo se generan las ganancias de Crypto Family. Te quiero mostrar qué es lo que hacen, porque no es que captan el dinero eh, para nada más que eh, juntar el dinero de la gente y volar. No, esto no, no es así. De hecho, el dueño, que ahora te voy a mostrar una foto de él, luego de esto, eh, se junta todas las mañanas con todo el equipo de Latinoamérica para eh, resolver dudas y demás. Es más, hubo un Zoom donde ha mostrado... Muchas cosas de los, que, de los que muchas cosas que hace la empresa, por ejemplo, la parte de los validadores eh, con las transacciones criptos. Hay una plataforma creada, desarrollada, donde los validadores tienen que trabajar en ella y eso lo muestra. O sea que eso también genera mucha credibilidad. Este, estamos minando cripto en un sistema en la nube. Mira, mira bueno, como les conté, el WaxP en, en la nube está generando NFTs, la empresa... Eh, con los validadores, eh, buscan hacer transacciones criptos y también son profesionales en el análisis de mercado. Todo esto hace que nosotros ¿sí? podamos tener ganancias de 2 dólares por cada paquete. Lo que ellos generan es muchísimo más que lo que ganamos nosotros. ¿sí? Así que están también utilizando la mejor sí. cadena de bloques para los NFT, por ejemplo, que es Wax Blockchain. Wax Blockchain es completamente proof of stake y Carbon Free es una blockchain ecológica y eso también es muy, eh, muy es óptimo para, para, para un DAO, ¿ok? Bien, sigamos. ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes referir a, la, a otros, a Crypto family, eso es opcional, si quieres lo haces. Podés ser un validador en transacciones criptográficas, ya te lo comenté, tenés que ponerte en lista de espera si quieres hacerlo y esperar a que te contacten y saber inglés. Y después alquilar espacio en tu ordenador. Eso también es interesante, pero ya las vacantes están todas tomadas y podés ponerte en lista de espera. Seguimos. Esa es una oportunidad única. Es fácil y generas ingresos pasivos. Y rápido, rápido, eso es lo bueno. Que rápidamente podés capitalizarte muy, muy bien. Con solo 21 dólares, dólares por cuenta. Y obtenés 2 dólares diarios. ¿Sí? El número máximo de cuentas por persona es de 132, recordá. Y si por ejemplo, si vos tenés, con tu familia, tenés cuatro miembros, podés hacerlos entrar y vos y tu familia van a ganar hasta 31.680 dólares mensual. Esto comprando 132 cuentas, recordad. Este, si lo, los cuatro miembros hacen eso, van a ganar esa cantidad. Pero pueden comprar menos y ganar, no sé, 10.000 dólares mensual, 7.000 dólares mensual, que es mucho también, es mucho para nosotros los, los latinoamericanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Digamos. Bueno, unirte a Crypto family es fácil, como te conté, vas a tener tiempo y, y mucho dinero. Dejas que tu dinero te baja para vos, ya que paga 21 dólares eh, de la cuenta cada tres meses. Después de los primeros ocho días, o sea, vos vas a comprar paquete, eh, las ganancias van a ser durante 90 días. Los primeros ocho días tu paquete no va a rendir porque son ocho días que están trabajando con ganancias eh, previas para luego también ayudar a la sostenibilidad del pago junto con todo lo demás que hacen en CryptoFamily y que puedas recibir dos dólares diarios. Vas a ganar tiempo con tu familia, vas a vas a bueno vas a tener mejor calidad de vida, incluso cuando te vayas a dormir vas a tener ganancias, te vas a despertar y vas a ver ganancias en tu plataforma. ¿okay? Así que, bueno, lo que tiene como objetivo eh, CryptoFamily es... Llegar a 38.778 personas que compren 132 cuentas por 2.772 dólares y que ganen 21.648 durante los próximos 90 días. Es el número de personas que, que tiene eh, proyectado eh, al menos eh, in, incorporar CryptoFamily. Cuando llegue ese número, eh, así dice que se va a cerrar esta, la entrada de GEN personas y vamos a hacer 38.778 personas. Así que aprovecha para ser una de ellas. Bien. Los primeros 8 días son para la activación, configuración y los próximos 10 días para devolver el valor de tu, de tu compra. O sea, en esos 10 días siguientes vas a generar las ganancias. Luego del décimo día ya podés retirar. ¿Mm? Luego vas a tener eso, 73 días de ganancia. Acuérdate que los primeros 8 no vas a tener. Y después de eso volvés a hacer el procedimiento. Con la cantidad que quieras. Quizás ya, no sé, iniciás con 5 paquetes ahora y en 90 días ya estás para 132 paquetes. Eso lo vas haciendo vos. Lo lindo también es el interés compuesto que puedes hacer porque vos podés comprar un paquete y hacer interés compuesto eh, luego de los, de los eh, 10 días Luego de los 8 días, perdón, puedes hacer interés compuesto día tras día y eso te va a ir exponenciando las ganancias. ¿Ok? Y podés llegar a 132 cuentas sin necesidad de haber comprado 132 cuentas. Empezando con 10, con 20, con 40 cuentas. Y, y, y cuanta más compres, más rápido vas a llegar a ese, a ese objetivo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Que me estoy olvidando. Eh, no, nada más. Por ahora, por ahora eso. Vamos a seguir. Bueno, eh, si te gusta invitar, el proceso es fácil, hace una lista de las personas que conoces y preguntarles, ¿necesitas plata? ¿Necesitas eh, ganar rápido? Bueno, acá hay una oportunidad que como te conté, eh, hay, un, hay una persona que, hay un equipo, hay un corporativo que trabaja desde, 2000, trabajó desde 2018, lanzó en abril, está todo eh, excelente acá, excelente. Como, como todo negocio, hay riesgo, hay riesgo. Hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, pero vale la pena, vale la pena, este, vale la pena arriesgarse. Con el crypto family money make money system. Bien, qué más, qué más, qué más. Bueno, vamos a, a, a ver en chiquitín la hoja de ruta. Ellos en, eh, estuvieron dos años de prueba de las plataformas. Como les conté, ar arrancan en 2018, dos años de prueba de las plataformas, dos años de ganar dinero para los inversores, para las primeras personas que formaron parte de esto, que fueron los primeros inversores, dos años ganaron ellos. Y luego eh, viene el inicio del lanzamiento público. En abril el objetivo es tener al menos 37.778 miembros. ¿Mm? Eh, ah, y van a sacar una exchange propia. ¿Mm? Eh, el estreno de una crypto family Exchange que va a ser dentro de poco y el lanzamiento de eso, de la exchange eso, de la propia Exchange. ¿Bien? Bien. Llegamos al final. Sí, llegamos al final. Bueno, esto es básicamente lo que trata la presentación. Lo que quiero mostrarles ahora es, Aguárdenme. les vuelvo a compartir pantalla. Quiero mostrarles el, la, la plataforma, el back office. Segundito. Que esto me deje... Por el, eh. Bien. Bueno. <ríe> Fíjense, acá lo que les voy a mostrar es la plataforma. Aprovecho mientras para mostrarles a quien es el creador del Crypto Family que es, se llama Nevoxa Katik, es serbio y es una persona súper amigable. Eh, está todos los días en los Zoom con el, grupo, el equipo latinoamericano Disipando Dudas, hizo una, un Zoom con líderes de Latinoamérica mostrando eh, una parte de lo que hacen con los validadores, validadores, por ejemplo, mostró la plataforma que crearon, esta plataforma que hace las transacciones y demás, también hay, eh, muestra, mostró el minado, eh, el tema de los NFT, o sea que está todo a la vista, mostró el trabajo que hay detrás, lo mostró, lo mostró. Esto no es, acá no te no está vendiendo humo de nada. ¿Okay? Por supuesto que hay riesgo como en, to, como en todo, pero hay algo detrás real. O sea, es un trabajo real que hizo esta persona, este empresario, y, y lo muestra todos los días en Zoom que se suma a la comunidad. Bien. Bueno, esta es la plataforma. Fíjense, eh, es una plataforma súper simple, eh, es muy intuitiva, muy fácil de, de, de, de, de trabajar. Vos compras el paquete, fíjese, yo el paquete lo compré ayer, viernes 5. Habí ¿okay? ¿Mm? dos cuentas. Una para mí y una para, para mi mujer. Compré. Acá, ¿cuánto compré? Compré. Eh, 5 eh, paquetes, fíjense que 5 paquetes, eh, paquetes, y me regalaron 5 más, por el 2x1, o sea, acá tengo 10 paquetes en total. ¿Cuánto voy a ganar a partir del día 13? Porque fíjense que los 8 primeros días ¿m? no vas a, a ganar, no vas a tener ganancias, vas a tenerlas a partir del día 9, eh, no, perdón, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el día 9, que para mí es el 13 de, de agosto, voy a empezar a tener ganancias. Fíjense, ya te, ponen, ya te ponen las ganancias que vas a tener día tras día, que se te van a ir a, a del balance, arriba de todo. Los vas a tener ahí y el mínimo de retiro son 100 dólares. Cuando tengas 100 dólares ya podés retirar. ¿Okay? Fíjense, Ah, y se retira los jueves. Se retira los jueves y las ganancias te llegan el día lunes. Es así la dinámica. Retirás un jueves, la ganancia te llega el día lunes. Se invierte en USDT, en la red TRC20, hacés el retiro en, y el retiro el retiro puede ser en USDT o puede ser en WAXP. Si vos querés retirar en WAXP eh, y, y holdear la moneda, eso va a decisión de cada uno. En mi caso yo lo voy a hacer en USDT. Lo que sí cuando retiras en USDT vas a tener un 5% de descuento de comisión por retiro. Con WaxPy no vas a tener descuento de nada. ¿Ok? Vamos, seguimos. Fíjense. cómo yo septiembre también. Tengo todo septiembre ya listo para las ganancias de 24 dólares. Y también parte de octubre. ¿Ok? Octubre. Sí. Y los últimos días de noviembre. O sea, hasta el 3 de noviembre yo voy a tener ganancias de 24 dólares. Voy a poder retirar cuando tengo un mínimo de 100, ya voy a poder retirar todas las semanas si quiero, porque de hecho, sí, cada 5 días ya voy a tener 100, más de 100 dólares, pero tengo intención de hacer interés compuesto. O sea, ¿cuál es la, cuál es la idea y, y la sugerencia mía? Que eh, los primeros 10 días de ganancias que tengas, retirar y recuperás lo que invertiste. Y luego de los 10 días ya empezás en interés compuesto si querés o seguís retirando. Yo lo que voy a hacer es los primeros 10 días retirar, voy a tener otros 10 días, voy a retirar para recuperar mi ganancia, voy a tener otros 10 días donde voy a retirar también mi ganancia y después voy a empezar a hacer interés compuesto. Porque sé que con el interés compuesto voy a hacer mucha, mucha ganancia y quiero llegar a tener 132 cuentas y generar ganancias de casi 8 mil dólares. Así que. Básicamente esto. Después, si querés ir a ver a la moneda, las podés ir a ver al CoinMarketCap. Aquí está, fíjate. Ahora el, el valor de la moneda es 0.11 dólares. Te este muestra todo. El, el, el volumen en la capitalización de mercado. Mira, 241.143.719. Es buena capitalización del mercado. Eh, así que, que bueno. Eh, ¿Qué sí te puedo decir, está excelente esto, si querés ganar rápido, con algo serio, esta es la oportunidad. Eh, y bueno, nada más, por ahora nada más, cualquier cosa, eh, duda que tengas, me contactás. Y, y bueno, espero te haya gustado esta, esta breve presentación. Hay Zoom en la semana, todos los días, en la mañana muchas veces aparece el SEO, el serbio, que nunca me acuerdo el nombre, Su nombre es un nombre difícil, che. Bueno, te mando un abrazo, espero te haya gustado esto y, y que quieras entrar. Chao, chao.